Si creciste en los 90, es muy probable que hayas visto esa película donde unos niños se encogen y tienen que ponerse a salvo de los peligros de su jardín. Si no la viste y quieres vivir una experiencia similar, Grounded es el juego para ti. Sin embargo, cuando eres del tamaño de un insecto, todo a tu alrededor es un riesgo. Por eso te dejamos tres consejos para sobrevivir en Grounded. En Grounded, es importante tener una mesa de creación en la cual puedes fabricar todo tipo de cosas que hacen más sencilla tu aventura. Una vez tengas la tuya, nuestro primer consejo es seguir de inmediato la armadura de trébol, la cual, si bien es la más fácil de conseguir en el juego, tiene una enorme ventaja. Al tenerla completa, obtendrás un boost que te ayudará a reducir tu hambre y tu sed. Algo que será de gran ayuda al comienzo del juego. El mapa de Grounded es más grande de lo que parece a simple vista y es muy fácil perderse en él. Asimismo, hay una gran cantidad de recursos que será necesario farmear a lo largo de tu aventura. Por esta razón, el siguiente consejo que te daremos será marcar en tu mapa todos los puntos de interés que encuentres, en especial en los cuales haya materiales que necesitarás constantemente. Cuando inicias el juego, no tienes muchas armas disponibles, por lo que debes buscar la mejor opción para defenderte. Nuestra mejor recomendación es conseguir la ramita con pinchos, para la cual necesitarás solamente una rama y espinas las cuales encontrarás en varias plantas alrededor del mapa. Aquí lo tienes, con estos sencillos pero efectivos consejos podrás hacer más fácil el inicio de tu aventura en Grounded. Algo que siempre se agradece cuando el objetivo principal del juego es sobrevivir. Yo soy Rocky, espero que hayan disfrutado este video y pongan estos consejos en marcha. Y sin más por ahora, hasta la próxima.